del otro lado, lo acabamos de decir, Mauricio Dayú. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Mauri? ¿Cómo están? Bienvenido. Oh, hola, encantado. Bienvenido. Bueno, eh, la verdad es que éxito rotundo con, con esta obra, con este unipersonal, aunque vos ya venís acostumbrado a los éxitos, ¿no? Después de Tok <ríe> Tok. ¿Cómo suena eso, no? <ríe> eh, eh. Bueno, la verdad es que El, el equilibrista ha hecho un, un recorrido muy exitoso y bastante poco común para lo que es habitualmente el teatro. Uh -huh. eh, no solo porque, como decían ustedes, yo empecé haciendo funciones los, los peores días de la semana, sino porque se agotaban con una, dos, tres semanas de anticipación las entradas. Empecé trabajando en una sala de 180 localidades, pasé a una de mil, este, hice una temporada... En el Mar del Plata con, haciendo ocho funciones por semana. Uh -huh. El día que me quedaba libre venía a Buenos Aires a hacerla en el Nacional, donde estoy ahora, que tiene mil localidades. ¡Tremendo! Hice una gira por, por todo el país al comienzo. En general los espectáculos lo hacemos una vez que hemos logrado instalarnos en Buenos Aires. Yo la hice a la par casi a la gira de, de estar estrenando los primeros meses en Buenos Aires. Y por si eso fuera poco fui a Madrid... Eh, a Tel Aviv, ahora voy a Chile, a Uruguay, estoy haciendo además de, de Buenos Aires eh, ciudades a las que algunas alguna de ellas no fui nunca claro. y en todos lados con localidades agotadas, es una cosa no... la verdad es que da casi pudor hablar del equilibrio. Me, me, me gustó mucho la, la forma que tuviste por lo menos en Buenos Aires de vender la, la obra con el eslogan que decía, si no te gusta la obra, esperame a la salida del teatro que te devuelvo el dinero. ¿Cómo te fue con eso? Lo llevo, lo llevo a Mendoza, ¿eh? voy Ah, con la lo traes misma acá también, o sea que si no le gusta eh, el mendocino, a la salida le devolvés el dinero. Apenas termina el espectáculo, estoy ahí en el hall con la encargada de boletería. <risa> la verdad es que el encuentro que se arma es hermoso porque lejos de querer devolver el dinero a las entradas, lo que me suele decir la gente es que quiere volver a verla. Eh, bueno, hay, hay ahí un encuentro que, donde yo creo que el teatro termina de plasmarse este, y es en el encuentro personal, cara a cara con la gente. ¿no? Uh -huh. A mí me gusta mucho esto que, que empecé a hacer, ya llevo más de 500 funciones, o sea que he estado más de 500 veces en el hall con el público. Este, apenas termina salgo y termino de completar un poco lo que, lo que es el equilibrista, porque tiene que ver con con un resignificar la propia vida, con encontrarse con el otro, con uno mismo. Es un espectáculo divertido, pero al mismo tiempo es fuertemente conmocionante. La gente sale con muchas ganas de compartir su propia historia, porque todos en algún lugar tenemos una historia en común, que es la que, la que, la que relata, la que comparte el equilibrista, que es la historia de mi familia, pero que cada uno ve la propia. Claro. Eh, estás contando de qué habla, de qué, de qué va el, equilibri el equilibrista, pero el éxito no solo tiene que ver con lo que cuenta, también en cómo lo contás. Sí, la forma en la que está hecha es un, es un estilo que yo pergeñé durante mucho tiempo, porque yo veía que los espectáculos se contaban arriba del escenario, se mostraban, eh, se decían. Yo tengo una sala y, y entraba muchas veces y siempre veía como lo mismo, ¿no? El actor hablando, el actor contándole a la gente. Y yo quería hacer un espectáculo para que el espectador se imaginara lo que pasaba arriba del escenario. No para que se lo, se lo obligáramos a, a ver, a oír o a mostrar. Y, y de algún modo eso me llevó a, a manejar un montón de objetos a mostrar una parte para que el espectador comprenda el todo o complete el todo. Este, no sé, para darles una idea de lo que estamos hablando, en un momento hay un personaje que es un, uno de mis tíos, que es un bañero, un guardavidas, que está con su perro, pero no está el perro entero, está solo la cola del perro. Ah, mira. El tipo de perro, el perro es el que cada uno se imaginó, el que cada uno conoció, el que cada uno tuvo. Este, bueno, para eso aprendí a tocar un instrumento, a manejar más de 30 objetos. Yo soy arriba del escenario durante el espectáculo maquinista, este, o sea que manejo, muevo la escenografía, eh, vestidor porque los cambios de personaje se producen a la vista con pequeños trucos de magia frente al público. Eh, aprendí a hacer equilibrio arriba de una cinta, por, casi por encima de la cabeza de los espectadores. Bueno, cosas que han, que, a las que me llevó el espectáculo... Y que terminaron en esto que decías al comienzo de, de la pregunta, y es que la forma en la que está hecho también es una forma muy llamativa, que, que tiene al espectador como muy entretenido todo el tiempo. Decías, Mauri, en muchas entrevistas que es el tipo de obra que vos elegirías ver, y obviamente al principio, como, como toda propuesta, uno no sabe cómo le va a ir, pero siempre pone lo mejor. Este, esto de que hablas no de tu familia, porque en cierta forma la gente va a ver tu historia contada, con tantos personajes, vos en el, en el escenario solo, me imagino que debe ser una apuesta más difícil todavía. ¿Cómo manejás esas emociones? Por ejemplo, el estar, no sé, relatando algo de tu abuela o de tu abuelo, de algún tío emocionarte, y me imagino que la respuesta del público, que cada público es distinto, y tus emociones siempre van cambiando. ¿Cómo, cómo manejás eso? Mira, la, la historia parte de un viaje que yo hice a Yugoslavia para filmar una película hace más de 25 años, donde porque estaba lloviendo me dieron dos días libres y yo decidí ir al pueblo donde nació mi madre y mi abuela. Mi abuela me dijo que no vaya, que no fuera, que no, que no, no sabía ninguna dirección, que no quedaban familiares, que ya no, no me podía guiar para ver dónde quedaba su casa. Y yo no sé por qué razón este, quise ir igual, y empecé a caminar por el pueblo buscando las callecitas de las que me hablaba mi mamá, que cuando ella era chica, ella vino a los cinco años, este, jugaba, me decían, en una calle muy chiquita que tenía en la esquina eh, el campanile, que era una torre de piedra con un reloj en la parte superior. Empecé a, a, a tocar el, el timbre en cada una de esas casas, eh, tratando de que coincidiera el apellido de mi familia con el de las personas que vivían ahí. Casi todos me hicieron pasar, hasta me hicieron probar eh, las comidas que estaban haciendo, el licor que hacían. Este, pero bueno, yo tenía poco tiempo hasta que pude este, lograr encontrar el lugar donde me dijeron ahora te van a venir a buscar, sabemos cuál es tu familia. wow qué tremendo. Y me llevaron a una casa donde ya había, por el llamado que habían hecho, ya había cuatro o cinco familiares esperando. Esperaban que llegara a la que habían ido a avisarle a la misa a la hermana de mi abuela. wow, wow. Cuando esta mujer llegó y me vio y me abrazó, yo por encima del hombro de ella empecé a ver las caras de los que estaban ahí y les veía caras similares a mis tíos claro. argentinos. ¿Y fuiste decía, armando tu árbol, es, ¿no? Qué loco. Exactamente. Qué loco. Y, y a, a los 15 minutos éramos 50 italianos wow. que cada uno me explicaba qué profesión tenía, cómo había conocido a mi abuela, y todos decían, ¿dónde está la Giuseppina? Era el nombre de mi abuela, ¿no? ¿Dónde está la Giuseppina? En un momento, cuando ya estábamos terminando la cena, yo pedí que me llevaran a conocer la casita donde había vivido mi mamá con cinco años y mi abuela. Y la persona que me llevó me, me preguntó si yo sabía por qué mi abuela durante 55 años nunca había hablado, nunca había escrito, nunca había llamado, nunca se había comunicado para nada. Y yo le dije que yo ella creía que no había familiares, y me dijo, no, sabes por qué fue? ¿Por qué? Y ahí me contó la historia. Mi abuela se había enamorado a los 19 años de alguien que a la hermana y a la mamá no le caía bien, no le parecía que era la persona indicada. Esta persona la dejó embarazada y por la vergüenza que produjo en el pueblo se tuvo que tomar el primer barco wow. que partía hacia América. Ella esperaba las cartas de él porque él le había dicho que en cuanto se pusiera a trabajar iba a juntar dinero y le iba a mandar los pasajes. Mi abuela pasó un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, nunca recibió nada. Y un día vino un primo de mi abuelo a darle los pasajes y a preguntarle por qué ella no, no le respondía las cartas a mi abuelo. Y ahí se enteró que la mamá y la hermana le escondían las no. cartas para que se olvide, para que no lo vea nunca más. ¿Y todo esto me es en la Ese amor interrumpido. Sí, sí, sí. Wow. Este, lo contás vos solo? Te lo solo? contaba un poco... ¿Cómo? O sea, ¿lo contás vos todo esto? ¿Lo, lo contás vos solo con tu cuerpo? Lo, lo construyo, con... como te decía, no lo Tremendo. cuento, lo construyo. El, el público dice que no es unipersonal, que ve una familia entera, que ve 8 o diez personajes. Este, he recibido halagos de, de críticos de distintas ciudades que dicen que es una de las mejores escenas de los últimos 20 años del teatro argentino. Eh, y te lo contaba porque esta historia, a mí en determinados momentos, a veces en un pasaje, a veces en otro, me produce una emoción muy profunda. Porque además yo tuve que volver después de ese viaje a decirle a mi abuela que yo había que sabía la verdad, que yo sabía lo que ella había ocultado tantos años. Y vine con una condición que era hacerla hablar por teléfono con su hermana después de 55 años. No. no sé si tenemos tiempo en la entrevista sí, wow. Es que estamos súper enganchadas ¿Y, ¿Y qué de todo lograste, digo, cuando llegaste? Y bueno, logré, logré ponerlas al teléfono wow. Pero antes de eso, antes de, de mi abuela aceptar que iba a hablar con la hermana Me dijo que la esperara y se fue y pasaron cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, no venía. Y cuando volvió vino vestida y peinada como para encontrarse personalmente. Ay, me muero, ¿no? me muero. A mí me dio una responsabilidad tremenda porque yo solo tenía fotos y regalos para ella. Así que me apuré a discar y ella alcanzó a decir dos veces hola, pero con una voz finita, que no era la de ella, era como la que ella tenía a los 19 años, la última vez que había visto a su hermana. Enseguida se sacó el teléfono y me dijo, ellos no hablan. me dice yo ya hablé, ellos no hablan. <risa> Dije, abuela, hace 55 años están esperando que hables, ¿cómo no van a hablar? Permitíme el teléfono. Y claro, yo decía hola, hola, y no es que no hablaban. Lloraban del otro lado. Claro, no, no, no, pod podía. no podían. No sabía hermana la hermana no podía hablar. Era una, una, una conmoción tremenda, bueno. Este, a, después de eso logré que fuera mi mamá que mi mamá se encuentre con su familia que estuviera en el lugar donde nació que cerrara un poco su círculo y que todos nosotros comprendiéramos por qué mi abuela tenía el carácter que tenía por qué mi abuela era como era ¿no? que hasta ese momento la juzgábamos simplemente por, por algunas actitudes y, y no sabíamos que había como un amor muy fuerte trunco por lo cual ella no entregaba su corazón nunca más. Wow, claro, un loco. amor trunco y, y además con, con la familia implicada en eso, ¿no? Sí. Por suerte tuvo la, la posibilidad de volver, de encontrarse con el amor de su vida, de tener ocho hijos, este, salvo que mi abuelo falleció muy joven, con algo más de 40 años, pero el reencuentro estuvo, existió. ¿no? ¿No? ¿Cuántos, per este. ¿Cuántos personajes de tu familia están en esta obra? El papel de Mira, construidos, te pone... construidos, construidos eh, completamente, eh, cinco, Ajá. pero esbozados, aludidos y que aparecen eh, velozmente a través de la voz o a través de algún objeto, unos diez más. Este, un hay un momento, para resumirles un poco, hay un momento de la obra en la que suben todos los familiares que han aparecido. Y una señora una vez me dijo Que a cada uno de esos vestidos A cada uno de esos símbolos Que no suben completo Sino que es, un, es una imagen eh, Ella le ponía la cara De cada uno de los suyos De su wow. familia ¿no? Y ahí yo sentí que el, Esto que queríamos lograr Con la forma de hacer el trabajo este, Se había logrado Porque evidentemente El espectador Comparte la historia de mi familia Pero a través de la mía Ve reflejada la suya, la propia. Por eso claro. también están recomendado el espectáculo. Tiene un boca en boca tan potente. Para eh, insistir. Lo que le pasa al espectador. Sí, insistir respecto de que es un unipersonal. Porque por ahí decís, suben todos mis familiares y la gente que no escuchó previamente, eh, ¿no? Eh, ¿Se da cuenta que estamos hablando de voz en todos ellos? <risa> es que ahí, en ese momento, sube como escenográficamente toda la familia. Sí. Cada uno de los. Del, del vestuario, de los objetos que representaron a cada uno de los familiares, este suben un friso ajá, eh, ajá. bellísimo, este, que es también, bueno, soy yo el que lo sube, como claro. te decía antes, como si fuera el maquinista. Este, pero bueno, es, eh, es un reencuentro con cada uno de nosotros. Mira, yo sentía uh -huh. que la vida actual no nos daba el valor que teníamos, no nos reduce a determinadas cosas, ¿no? a, al dinero que tiene cada uno, al poder que ocupa, al barrio donde vive, a la marca con la que se viste. Y, y a mí me parecía que era, era momento de, de hablar de lo importante de verdad, ¿no? que es lo que nos lega la sangre, lo que somos, de dónde venimos, eh, nuestra idiosincrasia personal, la de cada familia, la identidad de cada uno de nosotros. Que yo creo que esas son las cosas que valen y las cosas que estamos perdiendo por mirarnos en un café 10 minutos y ya decir, ah, este es de este lado, este es de este otro lado. Claro, ya Ah, este es aquí, este es allá. Qué, Damos por sentado todo y así la vida se pone cada vez más. Qué honesto, más qué honesto, Mauri, de tu parte. Qué lindo también, bueno, un actor tan reconocido, productor, saber que estás en una hora o un poquito más plasmando lo que es tu familia, compartiendo ¿no? con el público cada personaje que pasó por tu familia que hoy te lleva... Hacer lo que sos hoy. Si yo te pregunto, ¿cuál de todas esas personas, esos familiares que están en la obra, es el que te ayudó a hacer lo que es Mauricio hoy? ¿Cuál sería? ¿Tu tío, abuelo, tal abuela? Vez, tal ¿tú vez te tendría que decir, seguramente mi padre, que también es uno de los personajes que está, pero para, para cerrar lo que es la historia del equilibrista, te diría a mi abuelo, con una frase que él decía. Justo hoy el día de que los decía abuelos. Que el mundo, Sí, mira, muy bien. Mirá qué linda contar la historia justo hoy, mirá qué bueno, sí. Uh -huh. Este, Mi abuelo decía siempre que el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio. Y yo para poder seguir a mi vocación tuve que perder el equilibrio, tuve que dejar a mi familia, tuve que dejar a mis amigos, mudarme de ciudad, empezar una vida nueva. Eh, bueno hacer infinidad de trabajos hasta poder mantenerme para estudiar lo que quería, cotejar lo que creía que, que era mi vocación con otros para ver si realmente tenía con qué. Este, en ese sentido, esa frase de mi abuelo ha sido muy valiosa a lo largo de mi vida. Mm, muy bonito, muy bonito. Y cuando creías que estaba todo en equilibrio, lo tenías todo, no te faltaba nada, llegó la paternidad a los 52 años. <risa> sí, sí. Y ahí Siempre te diste cuenta yo, que, yo dice, que no me faltaba nada. Claro, y ahí te diste cuenta que no todo era equilibrio. Pero me faltaba lo principal. Y ahí me desequilibraron mal. Porque ser padre es vivir desequilibrado. Total, y a los 52 no te das una idea. Sí. Porque dentro de todo tenés yo, un equilibrio, ¿viste? Hasta los 52. Sí, también tiene una cosa. Y es que al no ser tan joven. Eh, hay algunas cosas resueltas y uno se sí. puede ocupar un poco sí, con cierta, con un poco más de tranquilidad. Sí. No se está en su vida por la propia vida, este, sino que uno ya está más en una meseta. Uh -huh. Pero para mí ser padre es un misterio increíble. Yo nunca estoy seguro si lo que te, le estoy diciendo a mi hijo es para bien o no. Uh. Me, me cuesta mucho saber que lo que estoy tratando de transmitir... Eh, ¿Es mejor para él o no? Me cuesta mucho. ¿Viste? Lo que es el mundo. Tal cual. La paternidad vino a poner ese desequilibrio que... Porque vos ya tenías como resuelta la cosa, ¿no? Exitoso. Un sí. día sí, tuviste que cambiar de vida y todo, pero eh, tuvo sus frutos, exitoso, eh, multipremiado, y ahí está. Alguien para tablero. El... <risa> sí. Sí. Tal cual. Bueno, Mauri, ha sido un, un gusto tenerte, escucharte, conocerte a través de lo que vas a presentar acá en Mendoza el 6 y el 7 de agosto, un poquito de lo que es tu vida. Así que los mendocinos seguramente van a estar muy contentos de ir a verte y están escribiendo, nos dicen un montón para poder eh, ir y participar por, por tu obra, así que muy contentos de tenerte y sobre todo... Esto muy bonito que hacen ustedes, que valoramos un montón los del interior. Una vez que terminan la obra, el salir y el tener contacto con el público es un montón. Así que eso también está re bueno y está re bueno remarcarlo. A mí me gusta mucho hacerlo, así que es, es mutuo el, el compartir ese placer. ¿no? Este, así que bueno, nada, los que, los que quieran eh, divertirse, emocionarse, encontrarse con ellos mismos, eh, los invito a ver El Equilibrista y por supuesto a ustedes que me han hecho esta entrevista tan hermosa, Muchis así que espero verlas en Mendoza. Muchísimas gracias Mauricio y felicitaciones y que sea con mucha mer eh, la, la llegada a nuestra provincia. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Hasta ya pronto.